Bienvenidos a este paseíto, yo soy su profe Cris y bueno, justo la semana pasada les platicaba que era mi intención hacer algo un poco más positivo, hay mucha información por ahí que hace negativa a la mente y justo esta es mi vacuna para poder amortiguar el efecto de esa información Les platicaba que nos íbamos a ir sobre cinco pilares, el emocional, el espiritual, el físico, el social y por último el financiero. Y como acostumbro a hacer, empecé por el final, por el financiero, que bueno, pues parte de la vocación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Este, algo realmente complicado. Voy a intentar aterrizar con una explicación muy, muy simple. ¿Cómo tomar control y evitar la propensión a la depresión? Suena así como, wow, si lo logras eres un genio pero no, no lo soy eh, estudié negocios internacionales, tengo una especialidad eh, en mercadotecnia y dentro de esa especialidad tuve la suerte de tener un gran maestro de neurociencias aplicadas a la mercadotecnia esta ciencia de ver qué es lo que nos abre las puertas de la complacencia qué es lo que nos permite darnos chance de cosas que no debemos de hacer, como firmar con la tarjeta, cosas este, que no necesitamos realmente, esa ciencia que le encanta en la mercadotecnia darte a ti la razón de que pues tú puedes, tú te lo mereces y es indulgente contigo pero no te lo dices así, bueno, vale, empecemos este caminito explicando eh, lo mejor que pueda el cerebro reptiliano, ojo no descendemos de los reptiles, este no es un cerebro chiquito de reptil no esto lo que es, es eh, el responsable en nuestro cerebro de muchas funciones fisiológicas. Eh, funciones básicas como respirar, como estar vertical, como que no se te caiga la quijada cuando te quedas serio y empiezas a babear, eh, tu presión arterial, por ejemplo si te haces un berrinche macro, esto de privarte, entonces pues, gente que tiene mayor poder de su cerebro reptiliano. Realmente eso está diseñado para que no te mates en un berrinche. Pero... Este cerebro es el que apela a la parte más primitiva de nosotros y tiene un propósito fundamental que fue sumamente útil en el pasado, que fue mantenernos vivos. Eh, se sobrevive a través de una señal que lanza la amígdala de repente cuando eh, capta peligro y le da entrada al cerebro reptiliano. Y la señal es, bombea sangre, bombea sangre más rápido para que puedas escapar, para que pelees, para que tengas tú de sobrevivir y pues, probablemente le suene la frase en inglés de fight or flight pero no es todo lo que podemos hacer nos podemos preparar para escapar es esa ansiedad que nos da ese deseo de estar en otro lado de huir de escondernos ese ritmo cardíaco alto esa confusión podemos tener esa señal de pelear donde se nos agota totalmente la paciencia, nos enfocamos en el objetivo con ganas de destruir, y este, pues nada, esa sensación de superioridad, de bueno, esta sí la gano, y vas con todo, aunque sea un segundo la tienes, ¿no? Hay otra tercera, que es el parálisis, esa búsqueda de protección, ese, esa sensación que se puede acompañar de llanto, de cansancio, de dificultad de respirar, eh, en este sentido, pues digamos que fue muy eficiente el cerebro reptiliano eh, en la antigüedad para mantenernos eh, con vida. Y vamos a resumir rápido esta parte. Solamente hay tres resultados a este estrés eh, que nos causa el cerebro reptiliano, que es confusión, agresión o desmoralización. No hay otro no hay un estrés positivo, obviamente podemos estar eh, propensos a ser muy energéticos y transmitir este sentido de urgencia, eso no es estrés positivo. El estrés es esa sensación de peligro que tu cuerpo se está adaptando a, a atacar, a huir o a quedarte congelado y pues ¿qué crees? ya no estás en la antigüedad, ya no te salió el puma enfrente y no tienes un riesgo mortal, sino que estás en este mundo y el riesgo es otro. Por ejemplo, eh, el que afrontamos todos por haber perdido nuestra rutina. Eh, este tema de no poder tener convivencia en los años de la era del gran confinamiento. Generalmente, o para muchos, ha sido la desmoralización, Este quererse esconder de todo y que nos ha venido incluso bien este, el encierro. Pues porque afuera nos han pintado que hay un riesgo. Vamos a hablar de ella, pero ahorita hay que hablar de la solución. Los problemas ahorita no. So, ¿cómo podemos apagar esto? Les platiqué al principio que también esta parte del cerebro es responsable de algunas funciones fisiológicas básicas. Y ahí es donde entra la clave. Esto no es un insight, no es un hallazgo mío. Más bien es un accionable cómo lo podemos aplicar para podernos salir de ahí y poder pensar con el lóbulo frontal. Con nuestra parte del cerebro más desarrollada, ¿cómo le podemos decir ya cálmate? Piensa bien, vuelve a tener la capacidad de analizar, de leer, de escribir, de ser tú mismo, de dar un paso atrás, de respirar y poder dar tu opinión correcta al respecto. Vamos a eso. Cuando alguien te dice cálmate, creo que lo último que te hace es calmar. Pero cuando alguien te lo repita después de haberme escuchado a mí, quiero que pienses en esto. La señal de calma te quiere decir, satura tu amígdala, satura tu cerebro reptiliano, satura esas dos partes del cerebro con funciones fisiológicas eh, que no le permitan hacer otra cosa. Entonces empieza... La técnica de la meditación. Que todo el mundo dice que es muy buena. Pero nadie no sabe explicar por qué. Yo estoy intentando explicar por qué aquí. Es muy buena la meditación. Porque vamos. Vamos a hacer un, un pequeño ejemplo. Respiren profundo. Vamos a intentar respirar muy profundo. Unas 27 veces seguidas. Cierren los ojos. Y empiecen a sobrecargar. Esa amígdala. Ese... ese sistema, por favor empiecen a sobrecargarlo, con todo lo que escuchan al fondo eh, ustedes están en mi casa entonces van a escuchar ruidos al fondo y puede que haya música más lejos y su familia por pues, ahí hablando, y la gente en la calle, y los pajaritos intenten concentrarse en todas esas diferentes capas de sonido por favor ahora intenten concentrarse en la ropa en cómo les pesa en cómo se siente contra su piel, en los muslos, en las rodillas, en las pantorrillas. Así estamos sobrecargando a nuestro sistema límbico y reptiliano. Generalmente trabajan en equipo esta amígdala y este sistema reptiliano primitivo. Entonces seguimos con ello, vamos a respirar, vamos a sentir cómo el aire penetra por las fosas nasales y gira, en los cornetes para tomar temperatura y que no entre frío en nuestros pulmones vamos a intentar sentir como los pulmones se inflan vamos a tocar con nuestra planta del pie con más fuerza el suelo y sentir cómo se activan nuestros músculos inténtenlo hacer más tiempo, el tiempo que ustedes quieran esto no es una meditación guiada, solamente es el racional atrás de la meditación, o por lo menos como yo lo interpreto. Lo que estamos haciendo aquí es apagar la amígdala y el, cere el cerebro reptiliano a través de la sobrecarga. Vamos a decirles: bueno, ya tienes esa chamba. La chamba de analizar esta situación y cómo te voy a reaccionar. Déjamela a mí. Al lóbulo frontal, a tu personalidad, a ti, a quién eres. Inténtalo. Platícame en los comentarios si lo utilizaste. Ahora, eh pues voy a intentar estar reseñando la siguiente capsulita en este lindo paseo eh, un par de aplicaciones de meditación guiada y de algunas recomendaciones que me gustaría que tuvieran presentes hacia adelante y que no tengan este tipo de saturaciones de estrés, no hay estrés positivo muchachos les mando un fuerte abrazo éxito